¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez Estamos en Estilocracia que es nuestro canal y el canal para ustedes Donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Y esta es la sección de preguntas y respuestas Donde daremos respuesta a las inquietudes y preguntas de ustedes Con respecto a, a, a los vídeos que hemos ido subiendo poco a poco Stretch si Guy Estoy seguro que te va a servir Solamente te digo una cosa, no te apresures demasiado. Deja que las cosas fluyan solitas. El cine es un lugar íntimo, es un lugar que se comparte, es un lugar que te da un tema común de conversación y es un lugar que te permite, con un solo bote de, de palomitas, tener las manos juntas y compartir una comida y una película. ¿Qué okay, no te dice que tiene más valor los que los desde luego el eh, cochino por supuesto que es mejor ser un hombre respetuoso y los hombres respetuosos siempre tienen mejores oportunidades con las mujeres eso que te quede claro más allá del bien y del mal te dice ¿qué grandioso querido abuelo ¿puedo ser tu nieto? más allá del bien y del mal prefiero ser tu mejor amigo porque lo puedo ser ser tu, nieto, ser, ser tu abuelo y que tu mi nieto puede implicar una serie de problemas legítimos y además una serie de problemas familiares con tu propia familia eh zombie te pregunta para eso de lo encima y si no soy guapo también funciona pues por supuesto cuando te ha dicho quién, quién te ha dicho que las mujeres hermosas son para los hombres guapos eso pregúntatelo y contéstatelo tú mismo pero fíjate muy bien que las mejores mujeres las más hermosas nunca están precisamente con los hombres más hermosos están con los hombres que se atrevieron a pedirles en pañuelos Marilu te pregunta qué, qué pañuelo va con cada tipo de traje Marilu, voy a hacer un vídeo explicando cómo deben ser los pañuelos para los trajes, en qué texturas, en qué colores y cómo combinarlos. Pero si te aclaro de una vez, la textura del pañuelo debe ser diferente a la textura de la corbata. A que quiere José Andrés, pide que hagas un video sobre el frac. ¿Sobre el frac? Ajá. José Andrés, con mucho gusto voy a hacer un video sobre fracks, pero sí te aclaro de una vez que son para eventos muy formales, para eventos oficiales incluso. Mateo, son diferentes los, los pañuelos que se usan en la bolsa de atrás, que son para limpiarnos el sudor, para limpiarnos la nariz. Los pañuelos de bolsillo son otros, son muy particulares y voy a subirles un video acerca de ese tema. ¿Qué te te pregunta que si hay estilo para los tipos de llaveros. Por supuesto, Jasur, que hay estilo para los, para los llaveros y ese es un tema muy interesante. Muchísimas gracias por sugerirlo, porque los, los llaveros al final definen tu personalidad, tus gustos y tus aficiones. Si traes un llavero del América, y perdón por los que no le van a la América, significa que eres un fan de la América, ni más ni menos. Ángel Vladimir, muchísimas gracias por siempre estar participando con nosotros. Ya hicimos este video de los pantalones con rayas a los lados Pero creo que vamos a tener que abundar un poco más Yo estoy más o menos de acuerdo con los pantalones de rayas a los lados Pero no son exactamente ropa formal Vamos a tratar de aclarar muy bien estos conceptos Para que no nos equivoquemos y seamos siempre unos estilócratas dignos de admiración Magnus, yo me pregunto para qué quieres un video de los sombreros de los 60's pero con mucho gusto te lo voy a hacer para que si se te antoja uno, lo tengas. Pero el, el, el mejor sombrero para un chico joven como tú es el que usaba Indiana Jones. ¿eh? Este, César dice que si puedes hacer un video sobre tintes de cabello para hombres. Por supuesto que sí, es un buen tema, es un tema magnífico. A, a veces es necesario teñirse el pelo por cuestiones de trabajo, por cuestiones de impresionar a alguien pero pues ya existen, ya existen, la cosmética para hombres es todo un negocio y es toda una apertura hacia una forma o fórmula nueva de verse mejor. Okay. ¿Por qué soy pobre? Omar te dice, me gustaría que hiciera un video sobre las reglas del dinero. Uy Omar, las reglas del dinero son muchas, bueno no son tantas, pero es un tema muy largo, lo vamos a tener que subir como un video aparte y con mucho gusto lo haremos para ti. Leonardo, hemos estado muy activos porque nos interesa muchísimo que vaya mejorando la sociedad y que los psicolócratas aumenten el número y sean cada día mejores. Tanto mi socio como yo, estaremos todo el tiempo subiendo ya dos videos al día, si nos es posible. Danilo te dice que canta tus videos y Danilo, muchísimas gracias por saludarnos y, y te mando un cordial saludo De parte de todo este equipo De Estilocracia Martín te pregunta ¿Qué libros puedes recomendar para leer y cambiar la mentalidad de la pobreza? Eh, mira, para cambiar la mentalidad de la pobreza Hay muchísimos libros de autoayuda Pero hay muy pocos que pueden servir El, el que yo te sugiero Por lo pronto Es el del de hombre más rico de Babilonia No te va a decepcionar Blake los fósiles son atractivos, son buenos, son muy buenos relojes, están bien hechos. Pero obviamente no quieres compararlos ni con Seiko, ni con Casio, ni con Omega. Porque esos relojes son de una tecnología mucho más avanzada que la, de la tecnología de fósil. Alberto Antonio, nunca compres un reloj de diseñador. Compra un reloj de una fábrica de relojes, una fábrica de relojeros de adeberas. Es decir, Casio. Pues es Seiko, Omega, Cartier, que son los que verdaderamente hacen relojes, más todos los caros, que bueno, si tienes el dinero, pues sí, cómprate uno caro, pero si no, no compres relojes de diseñador, porque quién sabe a dónde los mandaron a hacer. Giancarlo, ya hemos hecho varios videos sobre los relojes calibre, los relojes cronógrafos, los relojes automáticos. No hemos hecho uno de los relojes de cuerda, porque ya ni existen. Mira, yo traigo uno. Pero es una reliquia de hace 50 años, eh. Luca, con mucho gusto te voy a te voy a subir un video, aunque acabo de grabar uno acerca de cómo verse menos chaparro y cómo verse más delgado y más alto al verse menos chaparro, pero con mucho gusto te complazco y te voy a grabar un video de cómo usar y cómo mezclar la ropa para no verte gordo si eres gordo u obeso si eres obeso. Okay, John te dice que es mejor los autos son los outfits de otoño que en verano no se puede tener ¿no? pues no pero el otoño siempre será de alta costura eso es un hecho John a Malina, es un gusto saludarte nos encanta tener chicas aquí con nosotros en este foro nuestra amiga y colaboradora Pilar Roa será la encargada de darte una sugerencia mucho más adecuada que la nuestra porque ella además de, de ser una chica como tú ella confecciona ropa de moda y te puede decir exactamente cómo debe de ser tu ropa de fin de semana amigos y amigas estilócratas, muchísimas gracias por su atención Qué bueno, ojalá que este video les sirva para que ustedes sigan conversando con nosotros en este diálogo virtual con ustedes y les recuerdo darle like a mi video suscribirse a mi canal tocar la campanita para saber que hay un video nuevo en el aire y en la en, en el renglón de Únete, púlselo para que se una a nuestra comunidad. Así